En caso de la alimentación con biberón desde el principio, utilizaremos una leche de inicio, leche 1. Si lo que se hace es un destete total o parcial alrededor de los 3-4 meses, hay que tener cuidado con hacer los cambios muy poco a poco. Se aconseja empezar a dar biberones con la leche de la madre, que habremos obtenido mediante sacaleches y sustituir primero la toma menos abundante, a los 2-3 días sustituir otra toma y así sucesivamente hasta cambiar totalmente. Se aconseja paciencia y constancia. La extracción de la leche materna mediante sacaleches se puede conservar en el frigorífico entre 2 y 4 grados centígrados durante un máximo de dos días. También se puede congelar. En las farmacias vendemos bolsitas adecuadas para la congelación y pueden durar entre 3 y 6 meses. Cuando vaya a descongelar la leche debemos hacerlo de una manera muy gradual. Respecto al agua para preparar el biberón, si estamos en una ciudad donde el agua está sanitariamente tratada, se puede utilizar el agua del grifo. En este caso, la hervimos durante un tiempo inferior a un minuto y la dejamos enfriar un poco. Si no estamos seguros de la salubridad del agua, es mejor utilizar agua envasada de mineralización ligera y observar que ponga en el envase adecuada para la alimentación de lactantes. Es importante saber que al preparar el biberón primero se debe poner el agua y después el polvo.